Bienvenidos al curso Comunicación Interna. El contexto actual cambiante e inestable en el que se desenvuelven las organizaciones, caracterizado por la evolución constante de las tecnologías de la información y comunicación, exige una gestión constante y efectiva y personalizada de los públicos institucionales, más aún cuando de públicos internos se trata. Por ello, la gestión estratégica de la comunicación interna promueve la efectividad de los colaboradores y aporta en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Mi nombre es Vanessa Duque-Rengel y soy docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja y los acompañaré en este MOOC. El curso consta de tres módulos. En el primer módulo abordaremos la definición y generalidades de la comunicación interna, en el módulo 2, aprenderemos sobre la planificación de la comunicación interna. Y en el módulo 3, ahondaremos en las tendencias de comunicación interna. ¿Sí? Aprobado este curso, usted estará en la capacidad de proponer planes estratégicos de comunicación interna que den respuesta a las necesidades organizacionales aplicando técnicas y tendencias actuales de la comunicación acorde al tipo de organización en la que labora. Lo invito a formar parte de este MOOC en el que desarrollará nuevas competencias de comunicación interna que sin duda aportarán en su ejercicio profesional. Empecemos.